En la zona de Sija nos encontramos con uno de nuestros distribuidores, José Joaquín Martín Muñoz. JJ es un técnico con mucha experiencia y comercializa los productos de Ascensa desde hace muchos años. Háblanos de Nutrescuaje. ¿Qué te gusta de este producto? El Nutrescuaje para mí es uno de los productos también estrella. Para mí es un producto muy bueno, completo y lo recomendaría. Háblanos un poco del de Register. ¿Qué valora de este producto y cuál es su uso o recomendación en campo? Pues Register para mí ha sido un producto de incorporación en Ascensa fundamental. La gran virtud que tiene Register que te controla coniza, te controla el oleum, te controla las malvas, muy bueno. La verdad que eso lo complementa mucho a Ascensa, le da una. Es un producto muy, muy interesante para el agricultor, la verdad. Stenza. Farming your future.